El siguiente concepto que vamos a ver es el de velocidad angular. La velocidad angular es el ángulo que barre un móvil eh, dividido por el tiempo que tarda en barrerlo. Se designa con la letra omega y lo definimos como la variación del ángulo respecto al tiempo. Es decir, ángulo final menos ángulo inicial dividido por instante de tiempo final Menos instante de tiempo inicial. En la siguiente escena vamos a ver un ejemplo con números para calcular la velocidad angular. Voy a calcular la velocidad angular en el siguiente ejemplo de movimiento. ¿Vale? Tengo este móvil que se desplaza con un movimiento circular uniforme. Bien, en esta parte tengo representado el tiempo, pues voy a coger un intervalo de tiempo cualquiera, un poco al azar. Y, eh, y voy a calcular la velocidad angular. Pues empieza a avanzar y lo paro por ejemplo aquí. Que es en el instante de tiempo 0,392 segundos y está en la posición inicial, el ángulo inicial 59,987 segundos. Dejo avanzar un poco más. Por ejemplo aquí, lo detengo y tomo medidas. El instante de tiempo es 1,043 segundos y el ángulo, ahora mismo, el ángulo hasta donde ha llegado es 159,527 grados. Pues con esto ya puedo calcular la velocidad angular. Ya tenemos los datos para calcular eh, la velocidad angular. Bien, pues T sub 0 vale 0, 392 segundos y en ese instante de tiempo el ángulo barrido ha sido de 59,987 grados. En el siguiente instante de tiempo que hemos utilizado para medir, el instante de tiempo final es 1,043 segundos y el ángulo barrido en ese instante de tiempo ha llegado hasta 159 527 grados. Ocurre que en física las unidades que se utilizan para medir los ángulos son los radianes y los segundos para medir el tiempo. Así que necesitaremos pasar estas cantidades que tenemos en grados a radianes. Bien, para ello conocemos la relación que 360 grados son 2pi radianes, que es la circunferencia completa. También podemos utilizar que 180 grados, pues son pi radianes, que es la mitad, se puede usar la que nosotros queramos. Bien, pues vamos a pasar nuestros ángulos a radianes. Bueno, pues phi sub 0, que es igual a 59,987 grados, le aplicamos un factor de conversión, como los grados están arriba, los pongo abajo, 360 grados, y arriba pongo 2pi, que son radianes. Pues los grados se van con los grados y ya puedo eh, saber cuánto va a valer mi ángulo en radianes. Bueno, pues 59,987 por 2 por pi dividido por 360. 1,047 radianes. Y el ángulo final, que valía 159,527 grados, pues de la misma forma aplico un factor de conversión y lo puedo pasar a radianes, 159,527 por 2 por 2. Pi, dividido por 360, 2,784 radianes. Así que la velocidad angular va a ser ángulo final, menos ángulo inicial, partido por tiempo final, menos tiempo inicial, y sustituyendo, pues me queda 2,784 menos... 1,047 dividido por el instante final era 1,043 menos el instante inicial, que es 0,392. Y esto me va a dar la solución en radianes por segundo. Pues lo calculo. El resultado me da 2,668 radianes por segundo. Pues con esto he calculado la velocidad angular.